Editar en Premiere Pro es muy sencillo y en este tutorial te enseñaré el flujo de trabajo que todos los editores profesionales lo realizan. En la parte, en la parte inferior tenemos este recuadro resaltado que vendrá a ser el panel de proyecto. Este será el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. A medida que desarrollemos este curso lo vas a entender con mucha tranquilidad. Para empezar a trabajar en Premiere es importante generar una secuencia si estás hasta la versión cs6 lo que tienes que hacer aquí es en el panel de proyecto dar un clic donde dice nuevo ítem o nuevo y vamos a tener que crear una secuencia de manera obligatoria la secuencia va a estar estandarizada de acuerdo al país y a la región en la que estás viviendo o donde vas a querer publicar ese contenido nosotros estamos aquí en américa latina vamos a, dirigir, a elegir perdón DB, NTSC, estándar 48 aquí le podemos dar un nombre como secuencia 1 por defecto lo va a dejar así Premiere y vamos a dar clic en OK. Si estás en versiones superiores al Creative Cloud, es mucho más sencillo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Me voy a dirigir aquí a la carpetita de videos, voy a abrir la carpetita con doble clic, vamos a elegir el video, cualquiera de ellos, ¿no? aquí tengo el video número uno. lo único que tienes que hacer es simplemente clic y arrastrar sobre la línea de tiempo, te das cuenta que te sale una mano con un más, eso significa que vamos a añadir en este momento todo nuestro trabajo, pero tienes ahí un pequeño problema porque se va a poner todo el clip de video y realmente lo que queremos de este clip de video solamente es, una, es un segmento muy pequeño, por lo que tienes que hacer lo siguiente, control Z, no ha pasado absolutamente nada, aquí ya se ha creado el, la secuencia, la vamos a borrar, vamos otra vez de nuevo a elegir el video y la parte, el clip, la parte más importante es esta, mira, das doble clic sobre el primer clip de video o, o lo arrastras hasta la parte superior, automáticamente ya estamos en el paso 2 y vamos a hacer esto, mira, voy a mover la cabeza lectora, más o menos lo voy a dejar por ahí y vas a presionar la tecla I, que vendría a ser Input, movemos un poco esto, digamos que lo vamos a dejar por acá y ponemos la tecla O, la digitalizamos. Eso se llama Output, Input y Output. Es decir, todo el segmento que está en gris es el que voy a necesitar para editar. ¿Qué es lo que vas a hacer en este momento? Y esto sí te recomiendo, es clic y arrastras. Ahora te sale la mano con el más y se va a crear la secuencia, la secuencia número uno pero solamente de lo que has seleccionado, ¿okay? que es una parte del clip. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Pues elegir igual de, de igual manera con el video número 2, vamos a dar doble clic y vamos a hacer eh, exactamente lo mismo. Vamos a poner I, O, por el momento lo voy a hacer así un poco rápido por cuestiones de tiempo, pero recuerda que tienes aquí sobre la, la, la zona gris, clic y arrastras y vamos a empatar cada uno de todos los audios y de todos los videos perdón, que has seleccionado, I, O, y así hasta completar todos los 10 clips de video que hemos trabajado. Esta es la forma más sencilla para editar en Adobe Premiere Pro.